No quiero olvidarte mi vida No quiero, no quiero, no quiero perderte a ti mi amor Camino muy triste en las calles Buscándote, buscándote Sin poderte hallar No quiero que me falte tu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 No quiero, no quiero, no quiero perderte a ti mi amor Camino muy triste en la calles Buscándote, tengo, no tengo, que no quiero que me falte tu besos Thank you.